Qué tal radita del canal, aquí capri novidad un video para ustedes Hoy estamos en 5 con Alec y Emi y Rabito ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Mira estos vehiculazos que tenemos del futuro! ¡Qué guapos! Mira, ¡Mira, mira cómo de rapo, cómo de rapo! ¡Ariquito, kio! ¡Ariquito, kio! <risa> Hola, bueno chicos, nos traigo hoy a un cara a cara en el espacio Guapos chicos! ¡De es uh, verdad! Uh, estamos en el espacio, mira todos sus planetas. Sí, sí, somos sí, sí. aliens! Sí, eso ah. no es todo. El primero en ganar ah. este cara a cara se llevará no, okay, el... bueno, primero voy a mil dólares. ¡Sucha! ¡Qué mil dólares! ¡Espero que vayan enviando los 500.000 de banco, papu. Patrocinados por el Pola Rabito. ¡Exactamente! ¿Cómo? Eh, ¿no? ¿Cómo? <risa> no, no, no. Eso ya no me gusta. Ah listo pasamos pasamos pasamos a ver cambio a sí. de auto sí. hola ¡Vámonos! ahora ahora tenemos tremendísimo camioneta loco mira esto uh, mira la, la troca ando, que cierran la carretera ah, ah, ¿quién no? okay. bueno colisionamos en la vía no. permiso uh, a los carros espaciales oye, que por mentirao. favor señor. Ok, eso me gusta, que me dé permiso, arigato hay Saima, ahora voy de primero Qué rata, qué rata, que va primero el gameplay, no Sucia, déjeme claro. pasar! yo no sé conduz Caben al bar, amigo, esta jugada que, que hiciste no. para quedar primero es ilegal Pero, pero, Loco, que te estoy viendo, eh, Aleti, que te estoy viendo Tarjeta oh, roja para gameplay, tarjeta roja para gameplay. Se cayó, no. se cayó, y ahora... What? Mira este vehiculazo loco, o este sea, es como el que tiene de mi kibo en marguera. Vehiculazo, alguien culazo! Lo que vas a ver es mi culazo. ¡Vamos, vamos! vamos vamos. Le di un besito Yo creo que ¿no? este juego de palabras no está muy bien hecho, que digamos. Mira, mira el este vehículo loco, mira, mira, que guapo. Pero si ¿sí es el coche de mi abuelo, loco, ¿qué hace va en el coche de mi abuelo? Loco, de, de, de, de tu abuelo, del de, de mío, que, que está en Las Vegas, mira, qué lo guapo, loco, loco. No, sé coche, coche? ese es desgraciado? ¿Sabes qué rima con culazo, putazo? Y te voy a ¡No! dar una toma. ¡Qué asco, loco! <risa> no manches, ahora voy a segundo. Alexi, me... vámonos. ¡Güey! ¡No, le... me... No, loco, ahora a mi vehículo se le, se le puso el ca, el, la carpa arriba. Ahora no mola. <risa> ahora va a mal como, dale. Vamos primero, suyo, esquivar no, rabito. Pero, ¿cómo me gusta? Ya, pues. Está lo sí. mal hecho, aplastado. Un grande el rabito, aportando el mejor. ¡Ojo, uh, me no, me yo sigo en el auto espacial! ¡Ay, no, mira no quién la ayude, por favor! <ríe> ¡Hombre! ¡Pero eh, déjame pasar, el el asqueroso! ¡Ojo! Présima. Nadie puede con el vehículo anciano, papu. No, no, no, no. Ya vas a ver, tú no pasarás Vale, vale, cambié de coche Y caple, no. que sepas que ahora tengo un auto lujoso Quítese eh, Emi emilia. Emilia emilia emilia, no. emilia, emilia, emilia, emilia, emilia, emilia, emilia, Gracias, gracias. gracias, gracias. No. Chao tractor gigante, quítese, Papá quítese Quítese Miran a la masa, quítanos. ahora quítanos. ya tengo el coche no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Asco, yo no quiero tener esta camioneta ya todos están con autos nuevos Hombre, haber estudiado, eh, mi... Mira, ahora yo mi coche covente, mira sí? qué guapo mira, mi rabito, cuida, ah, no, no, ¡No, pero ¿sí? Y pasa el rabito con el auto de mi bisabuelo, <risa> qué asco El <risa> <risa> el único sobreviviente! Este auto es un milagro, loco! A ver, a rabito lo paso porque es pana, es pana es Gracias, gra Mira, de, mira, mira de, tú por la, la izquierda, ¿no? yo por la derecha ¿A ti? ¿A ti? ¿A, ¿A <risa> ¡Sigo vivo, impecil, adiós! Ahora sí que sí, esta es la definitiva, no lo ¡Ah! pasamos, no. uy, uy, uy, uy, uy, mira ese no. truquito, Kiplin, mira ese truquito. Voy para abajo y subo para arriba. Bueno, no puedo. No, no puedo. No, hombre, Ay, subes no, para arriba. No, no. Estaría raro subir para abajo, ¿no? ¡Sí, sí! sí. Loco, está vale, bien. Amigos. Que al otro lado... tengo la mamadona! Venga por acá! ¡No! Man, que ¡Tiene el pinchudo! ¡Vale, ah, sí! So, ah, no no what, what, what, what, what, what? ¡Me cierres el pinchudo! ¡Vamos! ¡Me la me la desgraciado! ¡Claro! Pero, eh! Hey, ¡Mira el lado bueno! ¡Ahora somos todos pinchudos! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! Aquí solo puede haber un pinchudo. ¡Oye, a... Ok, ay, cambio el de el auto. auto, cambio de auto. Ahora tú eres el pinchudo. ¿okay? Ahora soy sí el pinchudo. ¿Alguien quiere mi pinto? A ver. ¿Qué? Oye, no, nadie nadie. los amigos no se pincha. ¿eh? O sea, más, más respeto. Oye, Ravito, pero tú eres mi pinchado. ¿eh? No, ¡Nadie me pinta! <risa> ¡Ostras! ¡Mi sí, con Ahora, permiso. Amigo, amigo? Amigo, ¡Hasta no. luego! ¡Con permiso! Oye, Capley, sabes que las personas que acabas de tirar luego se van a convertir en camiones y vendrán a por venganza? Hombre, pero como ¿Sí? yo, pero, loco, ¿cómo que andas con una limo? A qué famoso llevas? A Shakira. ¿Qué te pasa? Le pasa los de adelante. ¿Qué te pasa? Adiós, Alexi. Ese tipo cuando le dieron la licencia. Maldito desgraciado. El rabito le gusta estar abajo, ¿eh? Está ahí debajo. No, no, no. no. Ahora sí, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, ¿no? ¡What Me persigue el camión pincho. ¡Que no, los persigo, no, no. que los persigo, papu! ¡Hasta luego! ¡Le voy a ti! no, no, no! ¡Joder! Ah, no no no, no, no, no, no, no, no, no, no Coe, ¿eh? le quería hacer una jugada! ¡No se vale! Podré ser última, pero si le más veloz. Tranquilo, Capri, tranquilo Que los tiramos, los tiramos, los tenemos aquí enfrente si ¿No En vez de ir al punto! ¡Aquí se vive ¡Así! ¡Y yo también! ¡Toma! vamos. abajo! ¿no ¡Maldito! La venganza, la venganza, la venganza a ver, toma Oye, pero Alexi, que rampa con rampa no lo va, loco, vamos con compatientes Yo me vengo de todos, yo, yo, yo no describir a nadie, yo me, yo, yo me vengo de todos Hola, rampita, rampita, rampita, rampita, pero ¿por qué me botas, sucio? Tiene un pincho, aquí se sí, si, sí, ve si el pincho No manches, ahí viene, ahí viene, ahí viene el rampa Adiós pelo. Hola, Lesslie voló ah, ah, Hombre, ah, ah, el, el, el, este es el coche de mi futuro, a mí? Hola ¡Nuélate! Y volamos No, no, no, espérate volé, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Una licencia de vuelo hace malo Mira, Capley, mira, mira, mira Ven conmigo, ven conmigo Te voy a dar unas clases de vuelo exquisitas y exclusivas Mira, mira, a ver, a ver Enséñame, enséñame tus clases Te voy a dar unas clasesotas de vuelo Mira, primero agarras vuelo Después te lanzas y después calculas ¡Sí, sí! no. Espérate, espérate Alex, ya no, ya no vuelvo a aplicar tus trucos, loco Otra vez me, me acabo de ir No, espera, espera, espera, no aparezca, no reaparezca. Que podemos llegar desde aquí oh, mira, mira, mira, mira Saltamos, apuntamos pero para hay arriba Hay que calcular un poquito Vamos, Hay que calcular Vamos. No, no, por poco Vamos, llegamos Pero aquí estoy Llegado. yo para detenerte, loco ¡Toma! No, qué asco el pincho Toma Ahora sí, preparados Ha vuelto la rampa ¡Vaya, <risa> vamos! ¡Vaya, vamos! la rampa? ¿vale? Sí, uh, la rampa, sigo sigo uh, ¿Ah, sí? pues pues pues uh, no, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! gente, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! vamos! ¡Vaya, vamos! vamos! vamos! gente! gente, vamos! vamos! vamos! vamos! Sí, pues a ver si pasas ahora, ¿eh? Yo ¿Cómo no, no, te voy? Te voy de frente, de frente, Gaby, de frente, Úrale, órale, órale. Ale, ale, órale, órale, órale Órale, órale, órale, órale Órale, órale, órale, órale ¡Woohoo! ¡Mira qué pedo! ¿mira? ¡Ahora soy un avión! ¿What? ¿Yo también? ¿Qué aviones? Es verdad, vivo hubo la lexia ahí ¿Cuánto le pagué con el juego? ¡Puedo volar! Voy de primera y voy Oye, oye, esto sí es... Esto sí es clase, ¿eh? ¡No, mato, ¿Cómo? Me estrellaba contra el suelo, pero he ganado. Bro, ¿cómo el Valencia? Valencia, no, ¿cómo no. que ha ganado a Letzi? No se vale. Sí, ah, sí. ¡Vámonos! ¡Ah, ¡He ganado! ¡Ah, ¡He ganado un Mundial de Qatar! ¡No se vale, Letzi! ¡Tú jugaste sucio! ¡Esos son cards <ríe> Mira, mira, loco. Soy como un árabe. Tengo un avión privado.